Es un escenario. Ah, ok, está okay bien. Escenario, está es ahí. un escenario. Es un escenario. Sí, porque Leonel. Sí, sí, sí, es un sí. candidato. Sí. Tiene, tiene 50% no, no, de posibilidades sí, y no, otras no, posibilidades también. No, no, un 80-20% lo que están diciendo las encuestas. no no, ya, no hay otra cuestión Señor, yo no entiendo que qué te pasa Porque te voy a decir otra cosa. La curso. misma población. En la intervención lo, que hace... la, la, Le hacen una encuesta y hacen números Sergio, diferentes, no entiendo. En la intervención okay. que tuvo Leonel Fernández, se le preguntó que sí, si sí. él. Aceptaría el triunfo de Gonzalo es una lucha. Cualquiera puede un error. Es un encuentro entre sí. dos partidos, entre dos, dos candidatos. Llame, dos candidatos. Sí. Va a ganar uno de los dos. Claro. Si ganara Gonzalo Castillo, él dijo que esa era una hipótesis no se podía. Eso no, no, o sea, no cabía dentro. De ah, entonces, ¿tú sabes ¿qué que una, decir? una de las cosas que, que, entonces, que hace que la gente fracase la confianza. Claro, entonces eso quiere decir que ya está ganado. Ah. Ya ganó. O sea, esto que se va a hacer el domingo no tiene ni siquiera sentido. Ahora bien, el domingo cuando anuncien que Leonel Fernández ganó las primarias, yo quisiera saber si ese grupito de Gonzalo Castillo, donde está el presidente de la República y ahí, verdad, El comité político yo dije en pleno. Yo dije grupito, ¿verdad? No. De manera eh, cínica. Si se van a necesitar unos de oro. Bueno. Si ese becerro de oro bueno. el lunes, el martes... O el próximo año, cuando vengan las generales, broma, se va a necesitar eso. Entonces, por eso yo digo que los ánimos están caldeados. Y nos sorprende, a mí me sorprende oír una actitud del presidente Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, en, utilizando esos ¿No será términos. ¿Será que cuando, Los números le lo, le yo creo, la mente. Yo creo que es el momento de, con el discurso, con el accionar, buscar eh, que haya ese acercamiento. Mira, mira, mira, porque, mira. porque de seguir. De seguir esa actitud, esa actitud dentro del PLD, cualquier cosa puede y mira, pasar. Mira, lo, lo y con, no, y no, contrario a lo que está sucediendo en el PRM, con, con diferencias eh, muy, muy, muy grandes, los dos candidatos que hay ahora mismo en el, eh, con mayor posibilidad de, de ser elegido uno de ellos del PRM, no, no, la grieta no es tan amplia. No, nada, nada, Oye, ni se han No se han quitado ni la pajita. Cuando uno se bajaba, y que que le ponían decirte, una pajita. esa es tu y mamá y es tu mamá. Que, ya ni eso. Que ya según ni... las encuestas, no, la es si, eh, la misma. Sí. Según las encuestas, lo que dice las encuestas de Leonel, sí. así mismo de Abinader, sí sin, no sin embargo, no hay heridas. No ha pasado, esas fricciones no se han dado. Y parece mentira. Que lo que era el PRD antes, ahora es el PLD. Claro, no, porque mira lo que pasa. Eso no hay la... la los papás de uno duda. lo decían, cuando, cuando tú te vienes y, y te, te vas para una casa y te juntas con una gente que tiene mala costumbre, al año tú tienes que tener tu copia co, co, esa mala costumbre, o a los dos años. Inmediatamente porque, el, ellos asumieron al PRD. Porque aunque las, asumieron su, aunque asumieron las tres su letras del PRD la tiene sí. Miguel, por el PRD, el PRD, es el, el PRM. Claro, lo infectó. Pues, entonces parece, aunque, aunque aunque no se puede cambiar. La, eh, lo que pasa es, decía un gran pensador que las personas no cambian, sino afloran lo que son, lo que tienen en su interior. ¿Mm? El, ese era el PLD de, de siempre Lo que pasa es que el PLD No tenía la oportunidad de claro. ser rico estos No tenía la oportunidad de, de ser poder De vivir estos y, momentos de vivir este claro. momento Y afloró la realidad que tiene cada uno de los dominicanos Mire, señores Dicen por ahí que cuando tú sales del evangelio Se te meten 50 demonios Igual le pasa a los comunistas Cuando los comunistas dejan de ser comunistas son los capitalistas más arraigados y más desgraciados de la bolita del mundo. Así es. Vamos a una brevísima pausa y a regreso hacemos contacto con el primo Roberto Neri para que nos describa y nos hable de lo que pasó ayer mientras él venía a esta planta televisora. Así que no le cambie que en breve regresamos.